Duda razonable, te miro desde lejos como se mira al mar, entre la duda. No sé si eres sola espuma blanca o tierra oscura. Te miro, sí, como se mira al mar, entre la duda. De Ramón Martínez